Hola, buenos días. Muchas gracias por poder compartir este tiempo con nosotros en la presentación del informe. Eh, decir que este informe es un informe que nosotros presentamos anualmente, que forma parte de una investigación de, sobre las personas con las que trabajamos, es decir, es estrictamente sobre las personas que trabaja la Cruz Roja Española, no sobre la población general, esto lo aclaramos, porque las cifras están referidas a, a, la, a en qué, de qué forma bien, en qué situación están las personas a las que nosotros a, atendemos. Este informe forma parte de un bloque de, de análisis y de estudios que hacemos en la, eh, cada año, que es el informe este, propiamente dicho, y luego un boletín que ustedes conocerán porque lo presentamos cada seis meses, que es una fotografía del moment, de momentos concretos sobre la situación de las personas a causa de la crisis. Ese boletín lo presentamos cada seis meses. Uno es sobre la situación general de las personas que atendemos y otro sobre colectivos concretos. Este año presentaremos más adelante el de la crisis y también uno sobre los jóvenes, los hábitos, expectativas de los jóvenes en España, que es una, un análisis, un estudio que está haciendo sobre 8.000 jóvenes en toda España de, en relación a su situación personal, a sus expectativas, hábitos, como decía, que más adelante lo, lo presentaremos. ¿Qué queremos decir? Que de alguna forma son distintos instrumentos y que este sobre el que vamos a hablar hoy es un análisis muy profundo, 2011-2012, de lo que le pasa a los colectivos con los que nosotros trabajamos, trabajando a partir de unos indicadores sobre los que nosotros hacemos esos análisis, que, que son, ahora les voy a comentar, es, eh, voy a ir para adelante y luego sobre el, eh, la situación económica, de las personas, sobre su situación social, sobre su situación ambiental y de vivienda, sobre su situación personal y sobre su situación familiar. Sobre, en estos ámbitos sobre los que vamos a hablar, ¿a quién hemos analizado? Nosotros hemos analizado a más de dos de millones de personas que son las que atiende Cruz Roja. En concreto, ya luego se lo comentaremos, en el año 2013, el, el, eh, los datos provisionales nos hacen pensar que llegaremos a los 2.400.000 personas atendidas. Dentro de esas personas se coge una muestra. Sí, ¿Que interrumpa? ¿2013 o 2012? Es que aquí bueno, 2012. Sí, el dos, lo que pasa es el, Exacto, perdón, 2012. 2012. Ah, sí, sí, 2013 aún no hemos llegado, ¿no? Vale. Perdón, perdón, sí, sí. Buena corrección. El 2012 es alrededor, llegaremos a los 2.400.000 personas, pero luego ya lo comentaremos más ampliamente. Sobre, esa, sobre ese volumen de personas se hacen unas muestras estratificadas sobre mayores sobre infancia, sobre los distintos grupos no es un análisis global total, sino que es un análisis sobre cada uno de los colectivos, porque a cada colectivo le pasan cosas distintas que es lo que se intenta analizar con el estudio de esa muestra estratificada además se hace un, un análisis ya mucho más profundo de 24.999 casi 25.000 personas ya un análisis más más de cómo de, de analizando pues qué tipo de vivienda viven, eh, qué economía tienen, de qué viven, etc. Son muestras, todas más que suficientes para poder conocer y, eh, con mucho detalle qué es lo que le ocurre a las personas que atiende la curva. ¿Qué valor tiene el informe? Tiene un valor muy importante de divulgación, pero para nosotros uno definitivo, que es el, el reorientar nuestras actividades y el saber en qué, cómo tenemos que responder o mejorar nuestra respuesta a cada uno de los colectivos. Eh, perfil de las personas que atiende Cruz Roja, perfil general de las personas que está atendiendo en este momento la Cruz Roja. Eh, las mujeres son la mayoría, el 55.6%. De la gente que nosotros atendemos están en edad activa el 65.9%. Es decir, que están, porque como ustedes saben, tenemos, hay una presencia de personas mayores, muy importante en los usuarios de Cruz Roja, y lo que se refería a población activa es el 65%. El origen, el origen eh, español es 45%, es un porcentaje que va creciendo progresivamente. Estado, ci, estado civil casado o vive en pareja, al 49%. En situación de desempleo, el 56% del colectivo general, pero están las personas mayores, y por eso ahí aclaramos que de la población activa que tiene Cruz Roja, española, el 71.3% están eh, parados. Y con estudios secundarios el 43%. Hacemos hincapié aquí porque esta, esta cifra, si la hubiéramos visto en el año 2006, estaríamos viendo que la, la población que atendía Cruz Roja, española, o tenía estudios primarios o no tenía estudios. Es decir, que va cambiando claramente la sociología de las personas que nosotros atendemos. En los niveles de vulnerabilidad, nosotros usamos el concepto vulnerabilidad y no exclusión muchas veces, porque la vulnerabilidad es algo que, a lo que estamos sujetos cualquier persona en cualquier momento. O sea, cualquier persona eh, no es vulnerable de por sí, sino que lo puede ser por una circunstancia de quedarse en el desempleo, por tener una discapacidad, por un accidente sobrevenido, por cualquier circunstancia. Y nosotros analizamos esa vulnerabilidad en tres niveles. El nivel moderado que estaría relacionado, en nuestro caso, con personas que están ocupadas o jubiladas, ser españolas y tener una edad eh, mayor de 65 años y ser mujer. Es decir, que esta, esto sería el colectivo que de alguna manera eh, consideramos moderado, que nosotros estamos atendiendo. y Muchas de las personas son personas jubiladas con su pensión. ¿eh? Luego lo hablaremos, que están viviendo de una forma estable, porque tienen una pensión y se han jubilado, o, o, o, porque o porque trabajan, clarísimamente. Es una obviedad, pero o porque tienen trabajo o porque están jubiladas con una pensión. El nivel alto de vulnerabilidad se refiere a personas que están en par ser extranjeras, tener una edad entre 25 y 41 años y poseer estudios secundarios y universitarios. Y el nivel muy alto o extremo está referido a hombres que no poseen estudios y tienen entre 18 y 24 años y son extranjeros y frecuentemente sin papeles. Este sería el colectivo mmm, en situación de mayor vulnerabilidad que atiende Cruz Roja en este momento. Datos re relevantes de los colectivos atendidos por Cruz Roja presentan riesgo más elevado en el ámbito económico excepto las personas mayores con problemas de salud y dependencia. Es decir, que ahora, en este momento, la, la mayor preocupación es la situación económica que viven las personas. Cuando digo esto, dices, bueno, parece una obviedad, pero en el año 2006 la preocupación principal de las personas que atendíamos nosotros era la salud, no era la, no era la situación económica. Por lo tanto, hay un cambio muy claro de posiciones entre la salud y las, y las problemáticas económicas en este momento. Esto va, en, el año, en el año anterior ya lo vimos, pero esto va cogiendo cada vez un mayor alcance. Evidentemente, la situación, la situación económica limita muchas otras cosas más. Eh, pero decir que para nosotros lo importante es ver cómo se va, hacia, se va haciendo un relevo de la salud eh, la, la, la, la economía va relevando a la salud en la preocupación de las personas de la población que atendemos Cruz Roja el 21.3% vive con mi, menos de 500 euros al mes y están sin ingresos es decir, que no tienen ningún ingreso el 32.9% parte de este 32.9% es gente que mantiene sus familias, pero que ellas, estas personas individualmente, no tienen ningún ingreso para abordar los gastos que puedan tener durante el mes. El desempleo afecta de la población activa que atiende Coroja al 71% de la población que atendemos. Eh, aquí decir que también es una cifra interesante, que el 55% son hombres y el 45% mujeres. Esta cifra, si lo viéramos hace unos años, sería al revés. Eran más las mujeres desocupadas y menos los hombres. Y esto va invirtiéndose. Y hay dos factores. Uno, porque, las, porque son las actividades que desarrollaban hombres, fundamentalmente construcción, servicios, las que están más afectadas por la crisis. Pero también hay otro elemento, que es que las mujeres en nuestros programas de empleo vemos que son más hábiles o más adaptables a encontrar cualquier tipo de trabajo. Son esos dos factores, no solamente el el de que, el que sea mayoritariamente los tipos de desempleo de, de, de desocupación en el ámbito de actividades que desarrollaban hombres habitualmente. La edad media es muy baja, es gente muy joven, 37 años, el 25% tiene familia numerosa y el 29% dos hijos. Dos hijos hoy en día ya son muchos hijos. Es decir, claro, dices numerosa, tres, pero bueno, dos es un número importante. Yo no voy a entretenerme con todas las cifras porque eh, os, hemos preparado la presentación para que os la llevéis y me dedicaré más a comentar las cuestiones que nosotros vemos relevantes, porque los demás los datos ya los, los tienen en la presentación. Aquí este, esta, este dato es muy importante. Personas en situación de exclusión social. Aquí estamos hablando de las personas que tienen problemas en el ámbito familiar, en el ámbito económico, en el ámbito de la vivienda, en todos los ámbitos que decíamos antes. El, la cifra que ven en, en, arriba, 164.000 personas, eran, la, es la cifra de la memoria de 2011. En, los, en las previsiones que tenemos del 2012, cierre memoria del 2012, estamos hablando de alrededor 190.000 personas, que en el año 2011 suponían el 8% de las personas que atendemos. Y para todavía dar una cifra más, más, más, más definida, de estas 190.000, 30.000 personas de las que nosotros atendemos aproximadamente viven en la calle. Es decir, las, las atendemos en la calle o en asentamientos que es una cifra muy importante. La mayoría son hombres y evidentemente el 82.3% están desempleados y el 20% tiene familia número, es decir, que viven en una situación extrema con tres, con tres hijos. Aquí destacar, hombre, es considerable el que el 11% sean mujeres que sufren enfermedades y discapacidades, pero esto, fíjense que ya la vulnerabilidad, se lo hubiéramos visto hace unos años, uno era vulnerable por su discapacidad o tener una enfermedad y ahora ya el, el porcentaje es mucho menor. Porque también la gente declara menos su situación de enfermedad. Es decir, cuando a la gente le preocupa más lo económico, si le preguntan si estás mal, pues tiene que estar muy, muy mal para que te digan ¿eh? que se encuentran enfermos o que tienen una discapacidad que les limite. Esto, esto, evidentemente, no salen tantos por ciento, pero las personas que hacen las encuestas perciben o ven o notan que la gente va cambiando la escala de eso. O sea, la gravedad de sus enfermedades va variando en, se, en relación a la situación económica. Familias en riesgo. Las familias en riesgo, evidentemente, eh, tenemos el grupo de las familias monoparentales, que son familias en, en sí mismas en situación de riesgo porque tienen que abordar uno, una de las, eh, o sea, el padre o la madre tiene que abordar todas las situaciones de la familia. El 66% están encabezadas por mujeres y aquí vemos una cifra que nos ha sorprendido por primera vez, que el 33% de las familias monoparentales están encabezadas por hombres. Esto es la primera vez que nosotros eh, empezamos a ver que hay una cifra tan alta de hombres. Habitualmente las mujeres son las que se hacen cargo de las familias monoparentales. Lo que no podemos decir en el caso de los hombres es si hay involucradas madres o abuelas en el... En, en el tema, para ser sinceros. Esto, esto que digo es poco científico, pero sí que es verdad que cuando nosotros vimos que esta cifra era tan alta, no sabes en, en, en esas familias monoparentales que, que son responsabilidad de hombres, que, fa, que lo vamos a analizar en el futuro por saber eh, cuáles son los tipos de carga que se producen. ¿no? La situación de mayor riesgo en familias se produce en, en las familias que llevan más de dos años... Eh, en, en el desempleo obviamente y que de alguna forma pues tienen a, a, a estos a esos hijos en su cargo como pueden ver en la tarta el 25% tiene tres hijos o más el 27 2 y el 29 1 y el 19 eh, ningún hijo personas mayores las personas mayores la, lo que más nos sorprende es cómo va incrementándose o sorprende o de alguna forma nos da a entender una situación que se está produciendo es que cada vez tienen más personas dependientes a su cargo. Estamos hablando del colectivo de 65-79, antes de entrar el de, el de 80. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente las personas mayores eh, tienen que hacerse mucho más cargo de otras personas dependientes de su familia que antes, por, por tener menos disponibilidad económica para llevarlas a residencias, centros de día, etcétera. Esta cifra no hay otro argumento, eh, su crecimiento no tiene otro argumento, ¿eh? no hay otro argumento posible que, que este. Y después también, muy importante, es que el 12% tienen familias numerosas a su cargo, ¿qué quiere decir? Pues muy fácil, si son personas de 65 a 79 años, probablemente son si tienen familia numerosa es que tienen la familia en casa ¿eh? no, es, no es que de repente pues, son los hijos que se han quedado o que, o que han vuelto o los nietos que están conviviendo con ellos nosotros teníamos eh, cuando analizábamos nosotros estamos teniendo por ejemplo muchos casos de abuelas ¿eh? que tienen incluso hasta cinco nietos en casa ¿eh? que los padres están buscando la vida pero que al final son responsables de una familia numerosa esto representaría este 12% de las personas que nosotros atendemos en el ámbito de... O sea, cuando hablamos de personas mayores de más de 80 años, el 20%, su riesgo extremo es el, la, enfermedad, la enfermedad o la dependencia. Y empezamos, empezamos a ver mmm, también que empieza a entra, ent, empiezan a entrar en riesgo económico extremo que no habían entrado hasta ahora. Por una razón muy sencilla, por lo que conté al principio. Es decir, eran personas mayores que vivían con su pensión, como tenían vivienda en propiedad la mayoría, pues tenían equilibrado su presupuesto y, y, su, y sus ahorros. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cuando empezamos a ver este impacto en personas mayores, tanto en las de 65 a 79 como en 80, empieza a haber un riesgo económico que no existía, probablemente se produce por dos cosas. Una, porque se han acabado los ahorros, se han consumido los ahorros que tenían las familias y ahora empieza a impactar en los propios ingresos mensuales de esas familias. Yo voy a volver atrás porque hay una cosa que también nos gusta comentar, que en, en, la, en el imaginario colectivo muchas veces creemos que hay mucha gente viviendo, viviendo de, de pensiones no contributivas y viviendo del cuento. Es mentira, como ustedes ven, en personas mayores solamente el 8.7 tienen pensiones no contributivas. Es decir, que es un porcentaje muy pequeño de la gente que nosotros entendemos que es la más vulnerable. Es decir, que no, ha, no es verdad que hay mucha gente viviendo de, de pensiones contributivas o, o intentando aprovecharse de, las, de distintas circunstancias para, para sobrevivir. Y esto nos gusta destacarlo porque también se corresponde con los perfiles de las personas que vienen a nuestros programas, que son personas que cuando llegan realmente lo necesitan. No vienen personas por si sí pueden conseguir algo, sino que vienen la gente que viene a nuestras sedes, a nuestras oficinas, son porque se encuentran en una situación extrema y pues no tienen otra alternativa. En personas inmigrantes, destacar el nivel de desempleo de las personas que nosotros atendemos, son 73%. El 25% tiene familia numerosa y el 67% tiene niveles de riesgo alto o extremo. Es decir, que las personas inmigrantes en este momento están en una situación de altísima vulnerabilidad, al menos el grupo que nosotros atendemos. El programa de lucha contra la pobreza. El programa de lucha contra la pobreza es un programa que consiste fundamentalmente en ayudas materiales o económicas para que la gente pueda sobrevivir. Los usuarios de este programa del 53.5 son hombres, la media de edad son 39 años, 71% desempleados, y con hijos a su cargo, como pueden ver, un porcentaje enorme. ¿eh? Estamos hablando de, de gente que tiene familias, en general, ¿eh? la mayoría. Y, el, y va creciendo la población española que atiende este programa. Este programa, históricamente, era un programa fundamentalmente para personas extranjeras sin papeles. Y ahora va creciendo cada vez más el colectivo de, de personas, de, bueno, de españoles y españoles que, que apoyamos con este programa. Infancia. En el ámbito de la infancia, la, la, que corresponde a la edad de, de 5 a 17 años, el 56% de, las de los usuarios son varones, y cuento por qué. Porque son más chicos que chicas? Porque hay, todo, hay un, un número muy importante de niños inmigrantes no acompañados que vinieron sin familia, que lo recordarán por cuando llegaban con las pateras, o llegaban de cualquier. que eran niños no acompañados que de alguna forma han crecido en nuestros programas y que hacen que este porcentaje sea, sea mayor. El 20.5% son españoles, y una cosa que siempre nos gusta contar en cada informe, que de estos de los niños que nosotros atendemos realmente en extrema vulnerabilidad, que tengan problemas familiares, de vivienda, de, en todos los ámbitos, lo son un 6.2%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 93 y pico por ciento son niños que están cuidados, mimados, queridos, y que lo que están sufriendo es una situación de precariedad económica en sus familias. Esto lo dijimos ya en el último boletín, y que nosotros lo que estamos apoyando es a que puedan ir al comedor del cole, a que puedan tener el chándal para ir al material escolar, los libros, pero no son niños que no tengan atención en sus familias. Esto es de destacar, y este, y este porcentaje no crece, es decir, se mantiene en ese punto. Es decir, las familias no han dejado de responsabilizarse de sus hijos otro tema es que puedan por, por la situación económica. Eh, personas sin, eh, con discapacidad y diversidad funcional, el, la edad media está en 53 años, el 52.2% están en paro, y el 22% jubiladas y el 21% pertenecen a familias numerosas. El riesgo... También, este colectivo es uno de los que era más claro que antes el riesgo era de salud y por la discapacidad, y ahora también es económico, porque hay muchísima, muchísimas, bueno, lo conocen por la información que disponen, de que gente que trabajaba en, en talleres en talleres con discapacidades o que esos talleres han cerrado, o sea, han sufrido la situación económica en las empresas de inserción, pues igual que lo ha sufrido todas las empresas y eso significa un mayor paro en colectivos donde es más difícil poderles incorporar al mundo laboral. En mujeres en dificultad social, la, la edad media de las mujeres que, que, est que están en dificultades tienen 40 años. También el factor de riesgo principal es el económico y lo deja muy patente que el 79% están en paro y el 35% sin ingresos. O, y el 26% con ingresos inferiores a 500 euros. Estas cifras, yo sí que les diría que como van variando por colectivo, pero al final son muy parecidas a la global que les dije, en lo económico. Se mueven todas entre el 33% que no tiene ningún ingreso al 35% en casi todos los colectivos. Eh, el 19% sufre violencia de género de las que nosotros atendemos y eh, las que están. Y aquí vuelve a aparecer cómo las mujeres son capaces de espabilarse mejor más que los hombres. Es decir, con todas estas circunstancias que hemos dicho, las que están en situación de extrema vulnerabilidad son menos que las que están en otros colectivos, el 4.4%. Es decir, que al final sus capacidades y habilidades de supervivencia, si se le llaman así, son mayores que, que en otros colectivos. Es decir, añadiendo las dificultades de tener hijos, de suprimir malos tratos. ¿eh? Nosotros tenemos un programa de de inserción laboral de mujeres que han sufrido malos tratos, que es extraordinariamente exitoso, es decir, mujeres que vienen en condiciones muy, uh, en, en condiciones muy malas por el sufrimiento que han tenido por los malos tratos, etc., en un proceso de año son capaces de encontrar un trabajo y de prepararse y capacitarse para un trabajo. Y ahí estaría, bueno, estaría muy claro pues, que, que es un colectivo que dentro de toda su situación aborda eh, la problemática. ¿no? En relación a esto, ¿qué, qué, ¿qué ha hecho la Cruz Roja en estos últimos años en relación a esta situación? Yo primero, hacer una radiografía rápida de lo que era la Cruz Roja Hace, en el año 2008. En el año 2008, la Cruz Roja era una organización que desarrollábamos programas de mayores, programas con inmigrantes, programas de empleo para colectivos excluidos o en situación de vulnerabilidad dentro de la sociedad, es decir, las personas que tenían más dificultades para acceder al empleo a, o a cubrir sus necesidades y habíamos abandonado prácticamente todos los programas de ayuda, de ayudas básicas, de alimentos, de kits de higiene, de material escolar, eran programas que ya no existían en, en, en nuestro funcionamiento, en nuestra actividad. Y, la, y, el, y, y ahora pues hemos tenido que añadir a todos esos colectivos una, una capa de, de actividades y de, y de respuestas claramente vinculadas a necesidades básicas. Eso es lo que de alguna forma explicaremos. Eh, personas atendidas, la evolución de personas atendidas del 2010 hasta el 2012, el 2013 y luego les daré una cifra próxima, hasta el 2012, el 2013 no, que eh, yo estoy con el 2013, ya quiero parece que quiero terminar el 2013. El, de, el 2010 atendimos a, a 1.700.000 personas, el 2011 a 2.100.000 y el 2012, 2.390.000 todo este crecimiento se produce fundamentalmente en lo referido a atenciones básicas se ve, la, eh, se ve arriba de todo, ¿eh? en las columnitas de arriba de todo se ve claramente que se trata de ese tipo de ayuda esto cuadro no lo voy a leer lo hemos puesto para que de alguna forma les pueda servir de comparación de, qué, de qué, en qué colectivos y en qué actividades se crece por si les puede ser útil a la hora de preparar algún tipo de información ¿eh? y porque se ven muy claramente las evoluciones de, se ve cómo baja el colectivo de, de inmigrantes y crece por ejemplo el tema de alimentos y van cambiando lo, los colectivos que se atienden ¿no? las prioridades o la intervención o las necesidades esta es la evolución desde el año que empezó la crisis bueno hay muchas teorías de qué año empezó la crisis nosotros hemos puesto el 8 ¿eh? pero no tenemos ninguna no tenemos ningún criterio científico para ponerlo hecho. Y es decir, el crecimiento que hemos tenido del 2008 a los datos, repito que los datos 2012 son provisionales porque nuestra memoria la cerramos en, en marzo, Se, todavía estamos recogiendo y grabando datos del año 2012. Y la previsión como mínimo alcanzaremos los 2.390.000, lo que tenemos ahora grabado en las aplicaciones, es esta cantidad, 2.390.000 personas aproximadamente, que significa un incremento del 163% en, en este tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la organización ha tenido que adaptarse completamente a un tipo de actividad, a, a hacer miles de distribuciones y de seguimiento y de incremento de personas para ser atendidas y que, todo, bueno, todo eso al final lo hacemos gracias a la red local y al, a los grupos de profesionales y voluntarios que tiene la organización, que han, te, que han tenido que cambiar el chip, es decir, que han tenido que cambiar su, su modelo de trabajo para poder dar cobertura a estas necesidades. Directamente lo que son atención básica en alimentos, eh, estamos, estamos distribuyendo alrededor de alimentos son dos millón, a 1.200.000 personas en España, unos procedentes del FEGA, del Fondo Español de de garantía agraria y otros en atención directa. En ayudas económicas de primera necesidad y suministros, pues aproximadamente unas 38.000 personas han sido atendidas. En, en a, ayudas escolares en material didáctico, 48.000, y luego cuando hablamos de, de ayudas educativas, pues contribuciones para que se pueda pagar el comedor escolar, este tipo de cosas. Y juguetes, que hemos puesto juguetes, pero el juguete para nosotros no es como ¿eh? es una, un, un aspecto que consideramos muy importante y no lo vemos solamente en la campaña de Reyes, sino como un elemento necesario para la educación de los niños y que va acompañando toda la actividad que hacemos con ellos. Y luego, en mejora de la empleabilidad y acceso al empleo, 66.000 personas que son las que hemos atendido el programa. En productos sanitarios, hemos atendido 24.000 personas en transporte, quiere decir para gente que pueda ir a, pues a trabajar o cualquier tipo de necesidad o movilización a 9.000, y en higiene, tanto personal como del hogar, pues alrededor de las 82.000 personas que se les ha atendido para en esta, este tipo de necesidades y en vestuario a 38.000. Nos gusta contar, porque claro, cuando dices la ayuda, no tiene una imagen de la ayuda de, de alguien que va a un sitio y le dan, una, le dan un paquete o le dan un kit y se va. Nosotros... Entendemos, o estamos intentando, por todos los medios, que estas ayudas sean un primer contacto con las personas. Es decir, no son las ayudas no son la solución. Eh, las ayudas son el paliar y el, el contribuir a que la gente pueda sobrevivir, pero al mismo tiempo, para la organización, son una forma de contacto con estas personas. Y por lo tanto, cuando se acerca alguien a nuestras sedes, en la medida de lo que podemos, si vemos que es una familia de todos sus miembros en paro, miramos cuál es de, de, de los, del padre y de la madre intentamos ver cuál es el que es más fácil de que pueda conseguir un empleo e intentamos que consiga un empleo no el que quiera conseguirnos sino el que sea mejor o más fácil eh, para, para, para que tenga un empleo o si nosotros vemos que hay una situación de fracaso escolar provocada por la situación económica pues puede ser que sea el que por la tarde vaya a una serie de Cruz Roja para que les apoyen a hacer los deberes y además tomen una merienda con las proteínas y con las necesidades de, que corresponda, pero no es únicamente el, bueno, pues te damos el dinero para que para que comas en el colegio, contándolo, es decir, que la cobertura de necesidades básicas va asociada a seguir previniendo la, la exclusión o a facilitar el éxito escolar o incluso a intentar que la gente pueda mantenerse en su domicilio. En algunas ocasiones, pues pagamos una factura de la luz porque sabemos que pagando esa factura de la luz a la gente le permitimos que pueda pagar la hipoteca, o pueda pagar el alquiler, es decir, que nosotros no somos la solución para un desahucio, seguro, pero sí que podemos hacer o contribuir o ayudar a las personas para evitar esa exclusión residencial, es decir, que se encuentren en la calle. Y eso forma parte de la intervención. También decir que nosotros no, no vamos por libre, o sea, hay unos servicios sociales, de los ayuntamientos que nosotros no podemos de alguna forma obviar y, y despreciar el trabajo que hacen, al contrario. Y en todos los sentidos estamos intentando que toda la acción que se haga tenga una clara coordinación con los servicios sociales. A lo mejor los servicios sociales no tienen los recursos para poder ir más personas y a nosotros sí, pero en cualquier caso su función, eh, por lógica además, incluso por fortalecer los sistemas que, tiene, que, los sistemas que existen de servicios sociales, pues hacer en coordinación y también con las grandes organizaciones para que no estemos duplicando o no coordinando, no coordinando la ayuda que se da a las personas.